Objetivos motores, objetivos de consecución y objetivos meta. Eh, quiero verle la cara a todos. Venga, rápido. A ver, este, este juego se llama. ¿No? Eso, venga. Como... ¿El juego cómo Como se la llama? La, se llama La doble para infinita. Vale. Y entonces ahora... El objetivo mo... es. Eh, rápido, objetivo motor. ¿Lo habéis pensado o no? No. Y en el golpe. Eso no es ningún objetivo. Fuera objetivo de consecución. ¿Cómo? Que todos los alumnos evitar que el caiga. Evitar que los alumnos caigan? Ah. ¿Y objetivo meta? Dar una vuelta con tal completa Vale, tú vas pillando la idea, Esteban. Eh, eh. Es eh, una cosa. Si habláis, no os enteráis. Eh, ¿Habéis oído el objetivo motor? Aparte, es que no lo ha dicho. Es para que oigáis que no lo ha dicho. Es eh, lo que quiero que vayáis pensando el vuestro, porque os voy a decir, lo habéis dicho bien, mal o lo que sea. Rápido, hacedlo. Venga, rápido, hacedlo. Venga. Mirad, os voy a decir una cosa. El objetivo motor, que han... no han puesto objetivo motor, no han puesto objetivo de consecución o lo han dicho mal, pero la solución, esta es una de las soluciones que yo tenía puestas. Tenemos tres soluciones fáciles, hay más soluciones, pero esta es una de esas soluciones y está bien esta solución. Esta es la de menos. menos trabajo, pero está bien. ...hay otras que tienen un poco más de trabajo y son similares... ...pero esta está muy bien... ...esto es, está basado un poco como en el frontón... ...una pared y ya si quieres poner diferentes cosas como complicar... ...dices pues cambio el tipo de golpeo o cambio otro tipo de cosas... ...pero ese está muy bien... ...hay unos que a esta solución el otro día le dieron... ...a una cosa parecida le dieron más, más, más trabajo y más actividad... ...teniendo que darle y tocar la pared... ...darle y tocar la pared... ...darle y tocar la pared... ...era eso lo que estabais haciendo... ...no, perdón, perdón, no me he dado cuenta... ...pero el tema... ...es que vosotros... ...cojáis por ejemplo una distancia determinada... ...le dais más fuerte... ...incluso hay gente que... ...otros año han puesto soluciones de darle con el pie... ...pero esa solución está bien... ...esta solución es buena... ...que luego la vamos a practicar todos... ...siguiente, vuestro grupo... ...eh, venidos todos a todos, traer esa bola también y, y la guardáis ya este grupo, a ver, rápido venga rápido venga rápido sí eh, espera, eh, para poner esto, es verdad Primero los objetivos motores. No hace falta que os quedéis ciegos, podéis venir a la parte que nos da el sol en los ojos. ¡Eh! ¡Silencio! Quiero que escuchéis. ¡Silencio! ¡Eh! Allí, quiero que escuchéis, venga. Los objetivos motores hemos puesto trabajar la coordinación, la velocidad y la precisión. En eh, Objetivos consecución, enviar el balón en buenas condiciones al compañero. Y en objetivos meta, encestar la pelota en el canal. ¿Y cuando encestas se acaba el juego? Vale, pues entonces han puesto bien los objetivos. Los objetivos. Eh, empezar. Aunque el de consecución podía mejorarse, pero está bien. Igual que el meta, entonces haces que el juego acabe pronto. Pero está bien la idea, venga. ¿Está bien la idea? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? La solución la solución? cuando la hagáis. La de de que el La solución que hemos puesto ha sido poner los conos y que entre cono y cono estén las seis personas para que no la fila de... de, de la ah, vale, vale. Sí. Eh, pero mirad. Eh, una cosa, el juego está bien, pero tiene algo que hace que el, el incremento de actividad, que la actividad sea un poco pobre. Y es la orientación de los jugadores, aunque eso puede ayudar a que el golpeo sea mejor. Si tienen otra orientación, quizás mejoraría. Vamos al siguiente grupo. Siguiente grupo, vosotros, venga. La orientación de los jugadores no es buena. Ellos, ellos, venga, y después vosotros. Es que vosotros estabais aquí, ¿no? Venga, eh, vosotros. Eh, parad. Objetivos motores. Eh, eh, eh, mirad, os voy a decir una cosa. Quiero veros las caras a todos. O sea, no quiero a nadie detrás de otro. A vosotros igual. No quiero a nadie detrás de otro y quiero Oyéndolos a todos. ¿Sabéis lo de que Hombro con hombro es para que nadie... Hombro con hombro. O sea, que no le deis la espalda a nadie, Mauro. Quiero que allí, vosotros, que no os pongáis detrás, que quiero que veáis todo. Venga, empezad. Los que yo son mejorar la velocidad, eh, el foco de atención externo y la precisión. Luego, en consecución, tenemos que todos, sin que se caiga el bola pasar entre cono y cono para hacer una especie de checkpoint y de meta, encestar es la bola en una canasta. Vale, dos cosas. Por ahora, el objetivo motor estaba bien, aunque no entendió bien lo del foco ese. Porque hay que estar viendo la pelota y... Vale. Con tus compañeros. El consecutivo está mal porque has dicho tenemos que. Cuando dices tenemos que, ya no, es un, ya no es un objetivo. Y luego lo del checkpoint, no entiendo muy bien a qué te refieres con el, un punto de revisión. Ah, bueno, que tenéis un punto como de que si supera eso ya sigues para adelante, ¿no? Sí, y si no ¿puedo vale, pues es como si fuese una pantalla o la siguiente pantalla, sí. un punto tanto como de, yo no le diría Chespo, yo le diría como primer nivel o algo así, o, sí, o como en los americanos, primer down, segundo down, cosas de estas, ¿no? En el sí. fútbol americano. Venga, a empezar. Vale, vale, ya está, ya está, está bien, está bien, eh, ellos para incrementar la actividad han metido dos bolas, sin embargo tampoco es una actividad exagerada, aunque sí la es, sí puede serlo, porque eh, hacen bastante recorrido, pero quizás si hiciesen lo mismo de otra forma con un solo balón quizás también, pero no está mal, la idea no es mala, eh. la idea no es mala, aunque quizás no es la solución que a mí más me gusta. Me gusta más la idea de la solución, tipo como los que han hecho al principio. Eh, esta, esta solución también está muy bien, que es muy parecida a aquella, pero lo único es que van de espalda y entonces, si fueseis de cara, iríais mucho más rápido. Por ejemplo, siempre que hagáis un juego y digáis «Ah, pues voy a hacer un juego motor que tiene mucha actividad física, yo no sé qué», eh, a unos le tapamos los ojos o cosas así. No, ahí se quita la actividad, o vamos de espalda. No, nunca, nunca lo hagáis. ¿Por qué? ...porque si alguien va con los ojos tapados... ...ya no va corriendo rápido, seguro. ¿Vale? Eh, siguiente grupo. ¿Quién le, ¿Quién le toca? Vosotros, venga. Y queda otro allí, ¿no? ¿Queda otro allí? No, no. Allí, no queda allí. Vale, vale. Venga, rápido, empezad. Objetivo. El eh, objetivo motor... escuchar. Trabajar diferentes desplazamientos... ...con diferentes orientaciones y mejorar la precisión a la hora de los pases y coordinación. Luego el, el objetivo de consecución sería tratar de golpear la bola con las diferentes partes del cuerpo, ya sea en brazos, cabezas o piernas mismo. Por ejemplo. Con que, que trates ver? de hacerlo, no. Ahí, no, eh, tú date eh, claro, cuenta claro. que es un... entonces di, golpear con una parte del cuerpo, claro, no, sí, ¿tal? Venga. Del cuerpo. Y el objetivo meta es posicionar el móvil dentro de, del recuadro marcado como meta. Pues venga, empezá. Eh, Mira, hay una norma que ya había incumplido Que es la de que golpeé uno dos veces Hay algunos que habían golpeado dos veces y otros ninguna ¿Entendéis? Es que eso ahí no estaba muy bien eh, la organización que tenéis no es demasiado buena Para esto no vale Otro, ¿Otro El otro grupo El último grupo, venga, rápido eh, ¿Dónde empezáis? Venga, eh, explicarlo no le deis la espalda a nadie, venga, explícad rápido. Vale, el juego va a ser todos los jugadores, se van a dar aquí atrás es el círculo, y va a haber un modo de referencia en medio, los jugadores de atrás van a tener que pasarse al del medio, y siempre que uno se le pasa, se va a poner de referencia, y así vamos a ir cambiando. El objetivo es llegar hasta el final de la canacha, y golpear la canacha, y solo se puede dar un toque, no se puede aguantar el balón. Objetivo. Los objetivos jugadores son eh, mejorar la habilidad, eh, la habilidad con el balón, mejorar la precisión a la hora de dar la canacha, ...y mejorar la velocidad en las la preguntas... ...vale... Eh, ...objetivo o consecución... Secución, eh, ...avanzar a lo largo del campo para llegar a la canasta... ...y objetivo de meta eh, golpear el tablero... Vale. ...vale... ...venga... ...está aceptable... ¿Está sí, ¿no? No, no, no. Venga a ...venga, ...ya la has dado dos veces... ...pero vamos para adelante... Tenéis el mismo problema que los otros, tenéis el mismo problema que los otros y el problema es que le golpeáis varias veces antes de que otro lo golpee. Mirad, eh, quitar los conos que hay en medio, dejar esos conos del lateral, estos conos que hay en medio, quitarlos, dejar esos conos del lateral y todos vamos a irnos allí al principio. Todos vamos a irnos allí al principio. Está aceptable pero tiene su...